Gracias Carolina, gracias a todo el equipo de producción y gracias a usted que nos está viendo. Le voy a dedicar este comentario especial al amigo Remberto Puello allá en New Jersey, Estados Unidos. Al amigo Remberto, debo decirle, mire, es, yo no vengo a este programa a que la gente esté de acuerdo conmigo. De hecho me gusta cuando no están de acuerdo conmigo porque me... me me, me llevan a, a profundizar más en la investigación. debo a decirle a los amigos que nos ven que yo no soy de aquellos que buscan discursos populistas para, que la, para caerle gracioso a la gente. No, como dice un amigo por ahí, me da par de tres. Mi compromiso es con lo probable, con lo que se puede demostrar. Y digo esto porque lo mismo le pasó a Nicolás Copérnico allá atrás. Lo mismo le pasó a Galileo Galilei allá atrás. Es que las sociedades, eh, a veces cuando hay revoluciones momentáneas y cambio de paradigma, se resisten y se van por la, por la tangente. El día 28, fíjense ustedes, eh, hoy yo le digo que a mí es eh, difícil pasármela por el plato, porque le hago swing a todo lo que está cerca. El día 28 de enero del año 2020, eso hace más de un año, ¿verdad? June? Nosotros hicimos un comentario aquí y advertimos, se lo vamos a presentar a la gente. Lamentablemente me, me obligan a venir con prueba. Advertimos aquí que había que cerrar la República Dominicana, ¿se acuerdan? Me llamaron loco. ¡Eh, este tipo puta loco! Los países no se cierran así. Bueno. Y advertí el 28 de enero del año 2020, el primero en el país, creo que el primero en el mundo, que lo dijo. Pareció una locura en ese momento. Hay que declarar emergencia mundial. Vamos a escuchar eso, muchachos. Lo tenemos ahí. Vamos a escuchar. No lo tenemos, Israel. Te advertí temprano que si estaban listos. No sé, ¿le pasa? ¿Están nerviosos? Ah, vamos a ver. Te pregunté. Te pregunté es un estado de emergencia mundial que debe existir. Pero de, pero igual, país es OPS, y de no igual, dice la OPS, la OPS no dice eso, Wander, y los países son soberanos. De igual, esos esos intercambios te duran más de 20 días en alta mar. De igual se va a desarrollar el virus. Ahí yo dije, ustedes lo escucharon? ustedes lo escucharon aquí. Vamos a repetirlo, pero por favor, escúntenme, dámele el retorno aquí atrás para que los que están aquí los muchachos que yo siempre hablo mucho para ellos lo escuchen. Vamos a ver, de nuevo. <risa> es un estado de emergencia mundial que debe existir Pero, de Pero igual, eso no dice la OPS, la y, OPS de no igual dice eso Daniel, y los países son soberanos De igual, esos, esos intercambios te duran más de 20 días en alta mar De igual se va a desarrollar el... Muy duro, ¿verdad? Eso es muy fuerte Tenemos por ahí el titular de cuando la OMS Dos días después declara emergencia mundial Los tenemos por ahí Hay dos días después, emergencia mundial se llama pronóstico, Entren para acá, No hay que pronóstico se llama, se llama el estudio de la situación pasada con el presente y tú puedes pronosticar el futuro. Pero igual yo advertí, lo tenemos también ahí, que había que cerrar el país. Y dijeron, no, tú estás loco, eh, los países no se sé si cierran así, vamos a ver, lo tenemos ahí. Yo quiero escuchar eso, Que me gusta esto, esto es un juego, vamos a ver. En Japón, Vietnam, Alemania. Un estado de emergencia mundial que debe existir Pero de pero igual si no dice... la OP. Una semana y tanto ¿Qué será en la República Dominicana, señores? No podemos jugar con eso No podemos Y si tenemos que cerrar momentáneamente los aeropuertos Para algunas eh, regiones del país Hay que hacerlo y si tenemos que poner ahí una maquinaria, invertir todos los cuatro todo del mundo para que no nos entre... Pero acuérdate plan, lo que te hay dije. Hay que hacerlo. Acuérdate lo que te dije. La industria del turismo es una economía de burbuja. Responde a pánico. Claro. Tú sí. no puedes tampoco llegar a la acción de causar pánico en la población. Una noticia que se escape es una noticia que va a perjudicar directamente a la industria del turismo. Tú tienes que tener mucho cuidado, administrarla siendo profesional, porque hay protocolos para cada caso. Sí, pero primero, primero la aquí... vida. ¿Por qué es que yo no, a mí no me interesa lo que, lo que, lo que opine el público, porque es, que es el tiempo que termina donde la razón. Tenemos ahí el titular de cuando se declaró cerrado todos los aeropuertos y fronteras de la República Dominicana. El problema es que si yo vengo aquí a, a comentar, para que la gente esté de acuerdo, como dice ahí, bueno, esto es, ya esto es con correlacionalidad, que también lo vamos a comentar ahora. Miren, señores, el decir algo para que el público esté de acuerdo con uno es un error, desde mi punto de vista como yo lo veo, porque yo lo que trato es de ser, yo soy aspirante investigador, y entonces, trato de que lo que yo voy a decir se pueda sostener en el tiempo. Cuando yo decía que la República Dominicana es uno de los países más seguros en materia de aeropuertos, no soy yo que lo digo. Miren ahí, Dominicana cierra los aeropuertos, ¿lo ven? Digo yo, si usted estaba aquí, eso sucedió. Y yo lo advertí antes, se llama pronóstico. Me llamaron loco. Recuerdo yo que sentado ahí dijo, ¿tú estás loco? Y la gente llamando, ¿tú estás loco? Sí, en ese momento estuve loco y se hizo porque es una cuestión de no obtener los sentimientos para el público no mi compromiso con la verdad con lo que yo puedo demostrar y se demostró el tiempo me dio la razón y lo tengo ahí porque yo haciendo todo por eso fui derechito 28 de, de, de, de enero del año 2020 con relación a la organización eh, a, a la aviación civil de la república dominicana nosotros somos categoría 1 en aviación civil pero lo dice ayer ya no ¿Quién lo dice? La Organización de Aviación Civil Internacional, la OASI, que es la organización que rige los aeropuertos. Es una organización con sede en Montreal, Canadá, donde le gusta a ustedes, los dominicanos, la gente de los ojitos verdes y que viven en lugares fríos, que eso es lo que a ustedes les gusta, ¿verdad? Allá en, en Norte de América, a ustedes les gusta eso, para allá de lo bueno, lo de aquí no sirve. Son ellos, los lo fríos de Canadá, los que han determinado que la República Dominicana es segura en materia de aeropuerto. ¿Soy yo? ¿Eric? No. Hay organismos que se encargan de la vigilancia de los aeropuertos y le dan una calificación. Pónganme los titulares ahí para que ustedes vean. ¿Hemos sido objeto de premios? ¿Cómo? Pregúntele a ellos porque ellos no se van a vender. No, es, no seguimos con lo, de, con lo demás. Eh, ¿Qué le interesa a ellos a Canadá darle un premio a República Dominicana? ¿Para qué? ¿Qué le interesa, por ejemplo, a, a esa organización de países darle un premio a, a Guatemala? ¿Para qué? A ellos le interesa certificarlo. Y aquí no había sucedido nada en, en, con, miren, la OASI, por eso es ahora, digo yo, si usted puede leer ahí, dice 3, 3 de septiembre del año 2020, OASI, que es la Organización eh, de Aviación Civil Internacional con sede en Montreal, Canadá, donde están los ojos verdes que a ustedes les gustan, Oasis resalta fortaleza de la aviación civil en RD y anticipa rápida recuperación del turismo. Señores, miren, es que yo no puedo decir, ah, yo pasé por un aeropuerto y vi que hay, hay poca seguridad, es que eso no lo determina usted. Quizá usted va, por ejemplo, a Estados Unidos y hay más seguridad que aquí. Señores, Estados Unidos tiene conflicto bélico, conflicto bélico, la República Dominicana no tiene conflicto bélico con nadie. Y por tanto usted va a haber una seguridad quizá un poquito más, más distendida, menos, a, menos rigurosa que Rusia, que China, porque son países que tienen problemas bélicos. Estados Unidos le secuestraron dos aviones y se le trajeron a ellos mismos. Ustedes creen que va a haber seguridad. Porque son países que tienen conflicto bélico. Hay que ver el contexto. La República Dominicana no tiene conflicto ni siquiera con Haití. Ni siquiera con Haití. Por tanto, la seguridad no es la misma. Vaya a Costa Rica, lo que decía Amado. Vaya a Costa Rica a que no la hay más seguridad que en Estados Unidos. ¿Por no tienen conflicto bélico? Pero, pero, querer desmeritar la seguridad, por ejemplo, de los aeropuertos, que estamos en los primeros lugares, incluso ganando premios internacionales, eso no, eso, eso no es objetivo. Porque eso nunca había pasado en la República Dominicana. Y pasó que un tipo, un canadiense, entró a la pista, pero pasó ahora en marzo. Entonces, lo que hay que revisar es qué está pasando ahora en los aeropuertos de la República Dominicana. ¿Qué está pasando ahora, porque eso no... Ah, un atentado, ¿y el tipo que entró en un carro? ¿A la pista de aterrizaje? ¿Y ¿Cómo entró ese tipo ahí? Un canadiense. ¿Cómo entró? ¿Alguien cayó preso? ¿Ustedes saben si, si destituyeron a alguien? Entonces, a eso que yo me refiero, que cuando nosotros vamos a hacer comentarios, tenemos que ser cuidadosos, porque tú puedes decir, bueno, un aeropuerto es más seguro que el otro, eso no lo determina ni Eric ni yo, lo determinan las, las instituciones que están encargadas de evaluarlo. Mm. Y por eso la República Dominicana, le, te mandé un PDF a Israel, para que ustedes vean, para poder hablar de aeropuertos, tenemos que estudiar los aeropuertos. Y ahí ustedes ven, por ejemplo, el IDAC emite informaciones de la cantidad, miren, miren eso, eso es inmenso, pero que hay que, miren, denle para abajo muchachos, la cantidad de vuelos que entran, que salen de la República Dominicana, la cantidad de gente que, que, que llega aquí, que sale por región, si usted le pregunta, hay gente que tú le pregunta, ¿cuál es el aeropuerto más importante de la República Dominicana? Y es posible que no sepan decirte. ¿Cuál es el aeropuerto más importante, Junior? Tú sabes. Puedes ser sincero. Las Américas. Las América. ¿Tú crees que las Américas? Te he equivocado. Israel, ¿cuál es el aeropuerto más importante que te voy opinando de solita? El Santiago. el Santiago. No, no es el de Santiago. ¿Cuál es el aeropuerto más importante, Eric? De Punta Cana. El de Punta Cana. Pues Pero él lo dijo, ve, ve. El de Punta Cana es el aeropuerto más importante de la República Dominicana. Es donde entran sí, más turistas. Si Ajá. tú no lo investigas, no lo sabes. El de Punta Cana es el aeropuerto más importante de la República Dominicana. Un... Claro, incluso hay, hay turistas que creen que la República Dominicana es Punta Cana y ya. ya. La gente no sabe, de Bávaro para acá la gente no sabe. Entonces, señores, dentro de la seguridad de los aeropuertos en República Dominicana, nosotros estamos certificados. Que sucediera esto ahora es lo que tenemos que investigar: ¿por qué está sucediendo esto ahora? ¿Por qué este escándalo? Eh, eh, lo, de, lo, de, lo del, ¿cómo se llama? Lo del teleférico. Hay que investigar qué pasó ahí. Pero no vamos a decir que la República Dominicana no sirve, porque en Italia se cayó uno. En Italia, y de hecho, si usted cuando va al teleférico, usted puede leer a la tarja que tiene, la cuestión esa que tiene, que eso lo, lo instaló una compañía italiana. Oye, oye esto, Robert: el teleférico de aquí lo instaló una compañía italiana, lo dice cuando usted va allá. Y entonces, de ¡ah, no! El teleférico de la República Dominicana no sirve. Ajá, vaya a Italia. Se cayó uno. Nueve muertos y muchísima gente herida. El de aquí se atascó. 45 años que no le había pasado eso, se atascó, un problema y desmontaron la gente. Pero no se cayó. En Italia, en Italia, país de primer mundo, ¿m? se cayó. Y no, y no eso no, no, no, lo, no lo estoy celebrando, sino que tampoco tiremos a otro país por el suelo, como que es lo peor. Y me contaba eh, un amigo que estuvo en el aeropuerto de Roma, que hay que ver la cantidad de, de, de hindúes que hay ahí, que si te descuidas te llevan cargado. ¿Eh? Los hindúes, y lo digo porque mi esposa estuvo ahí, que hay en el aeropuerto de Roma, Roma, vaya a ver, Roma, y tú te descuidas, decían ellas que no se podían ni siquiera, porque tenían que amanecer ¿verdad? Eh, eh, al otro día para poder tomar el vuelo Que no podían dormirse, tenían que hacer turnos, porque la cantidad de hindúes, ladrones que habían ahí, que ellos lo veían Esperando que se durmieran para allá de robarle, era inmensa Sucede en toda parte del mundo Ahora, nosotros estamos certificados en aviación civil, ganadores de premios ¿Qué esto pasa, lo que hay que investigar, ¿Qué pasó ahora ¿Qué fue lo que pasó? Y que se llegue a las últimas consecuencias Pero no que una vicepresidenta salga a decir Fue, eh, fue un acto vandálico Sin investigación Sin investigación No, no, presidente por así, ¿no? Después, De qué esa vamos. manera, no ¿Qué va, eh, Porque ¿Quién va a contradecir a la vicepresidenta ahora? Alguien va a salir después. a decir que es diferente Ya Fue un acto vandálico, van a buscar a los culpables En el caso de que no fuera así Se va a buscar a los culpables y así se va a hacer Punto, porque no debió la vicepresidenta salir a hablar por hablar. Las cosas primero se investigan y luego de una investigación, lo que decía, lo que decía Raquel ahorita, decía ella: fíjense ustedes que le pregunté, eh, ¿hay algún común denominador en los, en los niños que delinquen, que usted tienen preso o okay. privado de libertad? ¿Qué dijo ella? En función de una investigación, sí, la mayoría lo crearon su abuelo. Eso es fruto de una investigación, eso no es a lo loco y se puede demostrar con números. Nada no, más hay que ir allá. Entonces, con esto quiero decirle a los amigos televidentes que esto no se trata de una competencia. La comunicación no es, una, no es una competencia. Es de que a la gente le llegue la información objetiva, objetiva, para que entonces no vivamos en un país atrasado. Por eso que nosotros estamos en, a nivel de, de educación y de investigación. No ganamos nada. No hemos ganado nada. Lo he hecho de la NASA nada más. Pero aquí a nivel de investigación ninguna universidad tiene, ha ganado ningún premio. Nunca prácticamente. No, tiene, no tenemos nada. ¿Saben por qué? Porque no somos objetivos investigamos de acuerdo a lo que nos conviene en un momento determinado. Muchísimas gracias.